El mundo está a la puerta de tu casa. El próximo 17 de noviembre será un domingo especial. Familias vascas y extranjeras se reunirán en torno a la mesa en toda la geografía vasca. Participa, escribe a info@mugac.org o llama al 943 32 18 11. Busquemos maneras de convivir. ¿Qué tal? ¿Les pareció la comida? Muy buena. Estupenda. ¿Sí? Salud. <risos>